La licenciada Maribel Paulina, procuradora de niños, niñas y adolescentes en esta ciudad de San Francisco de Macorís se refirió este jueves a la medida de tres meses impuesta a dos estudiantes del Centro Educativo Ercilia Pepín esto luego de ser sorprendidos lanzando bombas lacrimógenas en el centro Se interpuso, nos enviaron un informe del Centro Educativo Ercilia Pepín en vista de eso nosotros iniciamos un proceso de investigación